Get too close que gente, and you might get burned. Como super super super super. Super bien en el video de hoy le vengo a traer un nuevo macro. Get too close right? and you might get burned. Para cuentas 100% seguro, sin bank, sin lista negra para todo dispositivo Android y una cosa que, que le quiero pedir, pedir mi gente es que por favor me ayudarían muchísimo si se ven el video por lo menos un minuto no se le puede que se lo entero pero por lo menos un minuto y en su buen comentario para que YouTube me recomiende get too close and you might get burned y ya mi gente sin nada que decir venimos aquí le damos Android data buscamos la tarjeta del juego files conte cachet y, y la carpeta, carpeta compulsoria si tenemos algún otro archivo macro regedit instalado lo borramos gente después venimos aquí de descarga y para su sorpresa, sorpresa viene el regedit 2024 le damos a extraer ve, aquí la operación es 24 esperamos eh, que se nos traiga bastante rápido gente este regedit está super super super potente se lo recomiendo y no lo he probado para ofrecer más, pero pruébenlo ustedes. Eh, bueno, gente, nos va a lanzar esta carpeta. Aquí le damos, y aquí sí. dice, también B4, le damos aquí también. Y simplemente, simplemente presionamos, presionamos la carpeta, le damos a cortar la copia, espérame, que mi caso yo voy a, dar a cortar. Y la pegamos, gente, aquí, la pegamos aquí. pegamos aquí. Ay, no, espérate, aquí no, perdón. Vamos a buscar a la otra vez para copiar. Ay, se perdió hay que traer la otra vez eh. yo pues no voy a la boca ya pero bueno esperamos, esperamos que se nos traiga perfecto le damos a cortar buscamos memoria del dispositivo android data y aquí gente la pegamos sin problema le damos a reemplazar fichero y es todo gente después de ahí vamos a estar pegando todo rojo 100% seguro entidad Antipista negra, y todo el Get too close, and you might get burned.